Hola, en este vídeo mostraré cómo realizar una serie de pruebas o test a un programa con licencia GNU, ya que estos se suelen distribuir con la licencia GNU y con la advertencia de que no existe ningún tipo de garantía, por ello el usuario debe comprobar que su uso corresponde al que él quiere, ya que es posible que otro tipo de resultados no den las consideraciones sobre los elementos. Igualmente, es posible que distintas compilaciones sobre el mismo código puedan dar lugar a distintos tipos de resultados, de tal forma que estos deban ser comprobados cada al, cuando se usan o después de su compilación. Sin embargo, la mayor de programas eh, distribuidos con Linux suelen ser eh, probados previamente. Además, es posible buscar versiones estable, como por ejemplo en Calculus CCX la versión 2.12, la cual fue considerada eh, o utilizada de una manera bastante intensiva, de tal forma que se consideró que esta funcionaba correctamente. Así que consiguió la, la etiqueta de estable. No obstante, siempre se van añadiendo o se van, se van añadiendo nuevas utilidades y posteriormente es posible que estas tengan errores, los cuales se pueden ir depurando en nuevas versiones. Por ello, es necesario, cuando se empieza a utilizar un programa, saber cómo este funciona, al igual que cuando aparecen nuevas versiones, comprobar que los, las utilidades que utilizamos frecuentemente funcionan como nosotros queremos. Para ello, en Calculus CCX podemos hacer uso del, del empleo de cada uno de los elementos de una forma básica, de tal forma que podamos conocer cómo estos funcionan. Para ello, podemos crear una geometría con GMSH. Para ello, podemos abrir el archivo que teníamos de ejemplo, el cual es testcube. Podemos ejecutarlo de tal forma que podemos ir y hacer su, su ejecución y ver cómo es el resultado que ha obtenido. Podemos ver que es un resultado de un cubo básico, el cual nos servirá para operar y obtener los distintos resultados del análisis. Podemos observar que este tiene seis caras y está mallado con elementos eh, prismáticos de cinco lados. Podemos ver en sus estadísticas cómo es el número de prismas y el número de caras. Una vez observado que la geometría corresponde con la que queremos exportar, podemos ir a la exportación, de tal forma que lo exportaremos. Este era de segundo orden, por lo cual es el tipo de elementos C3D15, el cual daremos con nombre de extensión punto Podemos reemplazar los, los archivos previamente existentes, ya que son iguales. Podemos ir modificando las distintas opciones para obtener las distintas variables y puedo conseguir probar las modificaciones de, de los tipos de elementos básicos. Podemos comprobar que la, el elemento anterior estaba mallado en segundo orden. Ahora podemos probar a mallarlo en orden 1, de tal forma que ahora podemos recargar la geometría y posteriormente exportarla para tener los elementos de orden 1. Este tipo de elementos son elementos prismáticos, los cuales en, en orden 1 tienen 6 nodos y en orden 2 tienen 15 nodos. También podemos modificar esta geometría. Por ejemplo, podemos eliminar la recombinación en la extrusión, de tal forma que estos elementos, en lugar de ser prismáticos, sean tetraédricos. Una vez hecho esto, podemos exportar el archivo generado. De esta manera, vamos generando distintos archivos, los cuales eh, darán lugar a las a las geometrías que posteriormente analizaremos en Cálculos. Igualmente podemos hacerlo para los elementos de segundo orden, pudiendo exportarlo en elementos prismáticos de C3 de 10. Ahora pasaremos a los elementos cúbicos, los cuales se realizaban con la orden Recombine. Además del Recombine en, en la extrusión, necesitaba un Recombine en, en, en el mallado de la cara mediante el, la recombinación Blossom de tal forma que ahora recargamos el script y obtenemos un hexaedro o cubo este en orden 2 pertenece al, al tipo de elementos C3 de 20 previamente ya tenía exportados los elementos sin embargo, eh, de esta forma también se muestra Cómo se obtienen cada uno de los elementos, o cada uno de los tipos de elementos, los cuales son los tipos de elementos básicos de Calculix, ya que este hace uso de elementos tridimensionales, los cuales son los elementos tetraédricos, prismáticos y hexaédricos. Además, existen otro tipo de elementos, los elementos planos. Estos tipos de elementos también pueden generarse. Est en la exportación de estos elementos se exportaron las... Eh, además, de, además del volumen, se exportó otros grupos físicos, denominados carga y apoyo. De tal forma que estos son fácilmente identificables y utilizables de una forma eh, práctica para nuestras necesidades posteriores, ya que de esta forma tienen la misma nomenclatura las, los grupos de nodos que vamos a utilizar. Sin embargo, para los elementos planos, el, lo que necesitaremos renombrar serán las líneas. Por ello, podemos eliminar la extrusión, ya que no nos, hará falta para, no nos hacían falta para los elementos planos. Al igual que el, las superficies físicas y volúmenes, ahora serán planos. Pudiendo dejar la, el, la, la superficie transfinita o no. Recargamos el script y vemos que ahora tenemos un plano. Igualmente, podemos hacer los grupos que teníamos previamente. De tal forma que marquemos las líneas de carga y apoyo. De esta forma podemos seguir operando igual que anteriormente, obteniendo las, los distintos tipos de elementos, para una geometría simple. Esto obtendría el elemento C3, CPS8, el cual es un elemento plano, de de cuatro lados, o de una, una cara con, con cuatro lados. Igualmente, podríamos hacerlo para el orden 1, teniendo el elemento cps4. Igualmente, podríamos utilizar el, el mismo script sin recombinación, de tal forma que obtuviésemos los elementos de tres nodos, cps6 y cps3. Estos elementos básicos ya serían una tipología de cada tipo para utilizar en Calculix. Para ello, podremos hacer uso de otro tipo de elementos, como por ejemplo o otro tipo de programas, como por ejemplo, uno que me creé yo para poder obtener las superficies en función de los distintos parámetros. La forma como empecé a, creer, a crear la, el archivo Python lo mostré en otro vídeo. En este únicamente ejecutaré cómo, cómo funciona, ya que este se ejecuta de manera global y exporta unos archivos los cuales son asimilables a los archivos que exporta GMSH. Sin embargo, en ocasiones, GMSH no exporta toda la información que se puede obtener de, de los distintos elementos. Por ello, es necesario posteriormente analizarlos para obtener otra, otra parte de su información. En ocasiones, también, los convertidores de mallas hacen estas labores, ya que esto es un convertidor de malla lo único que he creado por mí. ya que es posible que este tipo de conversores de malla eh, no, no sean distribuibles, ya que en ocasiones parte de la licencia GNU o parte de las licencias de, de código prohíben la, la distribución de códigos en los cuales tienen algún otro tipo de licencia, como por ejemplo copyright, ya que existen derechos de autor sobre ellos. Sin embargo, cada cual es libre de crear en su propio entorno lo que quiera. Sin embargo, en ocasiones, si se va a realizar un acto con lucro posterior, estos tipos de actos también necesitan el, el uso de, las, de los royalties o, de, o el pago a los desarrolladores primeros y, y los cuales... Patentaron su mecanismo para que éste pueda ser utilizado con fines de lucro. Sin embargo, para fines personales, generalmente no es necesario hacer uso de ningún tipo de legislación. Eh, ahora probaremos cómo se ejecuta cada uno de los ficheros. Para ello, podemos hacer uso del launcher. En él, haremos eh, la ejecución de, una, de un análisis el cual tenemos en, en el archivo a Calc. Este consta, consta de la invocación de, de cada uno de los archivos, los cuales se pueden modificar para invocar unos u otros. Igualmente, existe la posibilidad de modificar si el tipo es de tipo tridimensional, teniendo valores de volumen, o si son elementos planos, teniendo valores de superficie. Igualmente, existen unas condiciones comunes para todos los elementos, como por ejemplo el material, el cual es similar al acero, o el apoyo, el cual tiene la misma nomenclatura. En ocasiones... Es posible realizar también coacciones al, al contorno, eh, aunque sea de la carga, ya que ésta este, se realiza en una superficie lineal. Sin embargo, en ocasiones esto da lugares a errores, por lo cual es recomendable no aplicarlo de manera inicial, ya que es posible que coaccionemos eh, grados de libertad que realmente están cargados. El tipo de análisis será un tipo de análisis estático lineal, que esto se invoca con el step y el, la consideración de estático. Si utilizásemos análisis no geométricos como análisis plástico, es posible que necesitásemos controlar los step. Sin embargo, para este análisis sencillo no necesitaremos controlar los step. Además, eh, es posible hacer distintos tipos de análisis, cargando los distintos nodos o cargando los distintos elementos. Además, también es posible de hacer un análisis de su carga gravitatoria, lo cual sería similar a pesar el elemento. Esto tiene la ventaja de que obtendría un resultado que sería más cercano a lo que esperásemos o a lo que podríamos medir. Igualmente, podemos ver que hemos utilizado otro tipo de, de análisis en el cual se utiliza una amplitud para modificar una presión, la cual se pasará a los distintos elementos. Ello ha sido creado con la opción Amplitude para crear un gráfico o valor multiplicador por el cual se multiplicará cada una de las cargas. Esto se aplicará con la tarjeta de LOAD la cual aplica las cargas en una superficie o carga distribuida. Esta forma de cargar los nodos es la forma recomendable de carga, ya que se pasan los parámetros a, a Calculix y Calculix se encarga de repartir las cargas entre los nodos. De lo contrario, es posible que repartiésemos las cargas de una manera igualitaria a cada uno de los nodos, pudiendo ser esto una carga levemente errónea, lo cual disminuye su erronidad si el número de nodos es elevado. Igualmente, es posible eh, seleccionar qué tipo de nodos lleva cada tipo de carga, de tal forma que hagamos lo mismo que el programa realiza, pero preseleccionándole pre nosotros personalmente los nodos. Esto es posible que realice un, una, una serie de cargas de una manera más personalizada o, más, o, o de una forma más concreta. Sin embargo, es, es, es posible que cometamos errores al realizar las labores de esta forma. De lo contrario, Calculix, el, siendo un código ya más probado en su versión estable, es posible que aplique eh, las cargas en los nodos de una manera más correcta, por ello es recomendable utilizar la orden de LOAD. Igualmente se pueden aplicar cargas gravitatorias, las cuales se pueden invocar también con la orden de LOAD y llamar a la, a la carga como gravitatoria, con GRAD. Igualmente se puede pasar un valor a la carga, la cual puede ser la densidad o la gravedad, 9,8. Igualmente debemos elegir cuál es la dirección de la gravedad, pudiendo elegir cualquier dirección en cualquier vector con una combinación X, Y y Z. Podemos observar cómo es la terminación de, de la exportación de los datos. Para ello, exportamos los valores en los nodos, los valores de tensiones y deformación de los elementos. Y exportamos los set de carga y apoyo, los cuales son las fuerzas de reacción nodales. De tal forma que podemos observar cómo son las reacciones en cada uno de los nodos, observando cómo es el funcionamiento del programa. Podemos observar que en este primer ejemplo podemos utilizar el elemento CPS6. Para ello, podemos hacer uso de la carga. ...del elemento calc Para ello, podemos ir al elemento y hacer uso de este de este script o macro. Para ello, podemos abrirlo con el preprocesador. En él, podremos visualizar sus elementos y sus nodos. Por ejemplo, podremos girar el elemento, de tal forma que observemos cada uno de sus caras. Ya que la orientación en Calculix es un elemento importante, ya que puede dar lugar a errores... ...los cuales se identifican con el error de Jacobian Matrix... Esto en ocasiones es debido a la orientación de los distintos planos de los elementos, o, de los, o la orientación de los distintos elementos planos. De tal forma que en ocasiones, si mezclamos elementos planos de tipo de, de cuatro caras y de tres caras, es posible que den distintas, lugar a distintas orientaciones, dando lugar a error. De esta forma no se cometerán errores si la orientación es adecuada. También podemos visualizar cuáles son cada uno de sus nodos. Por ejemplo, podemos visualizar cuáles son los nodos de carga. Los cuales son los nodos 1, 8 y 4. Igualmente, podemos visualizar más información que se muestra en GMSH, como por ejemplo los distintos grupos que tenemos, con la orden print-se. Aquí podríamos ir buscando cada uno de los tipos de elementos que, que, de, no, o grupos nodales que queramos, como por ejemplo el grupo apoyo. Esto se realizaría con la orden plot. El poner n-una cambiaría entre mostrar únicamente su su punto o también su punto y su número. De tal forma que esto nos mostrase también la numeración. Podemos observar que los grupos de carga y apoyo están en las ubicaciones que queríamos y están coaccionados como queríamos, de tal forma que podemos proceder a la invocación del análisis, haciendo clic en run ccx solver. Podemos ver que la ejecución es muy rápida, ya que es un único elemento. Ahora procederemos a la visualización de los resultados. Para ello podemos hacer uso también de cgx, mostrando la estructura. También podemos ver los distintos elementos. Podemos ver cómo son, por ejemplo, las tensiones de von Mises, viendo que la distribución de las tensiones es bastante brusca, ya que es un único elemento. Podemos observar cómo éste se deforma haciendo una animación. También podemos orientarlo en una dirección predeterminada. En estos análisis básicos es posible que se obtenga más información de otro tipo de datos, como por ejemplo el archivo de las reacciones de salida. Por ello, podemos observar el dat.graph, el cual, si nos ha hecho un cálculo correcto, nos mostrará en el step 1 un valor eh, para los valores de carga, el cual eh, es adimensional. Sin embargo, podemos dar valores a, los distintos, a las distintas variables con un número de tal forma que este valor tenga unidades. Igualmente, podemos ver que en la zona de apoyo o de carga las reacciones son inversas, de tal forma que tienen direcciones opuestas. Podemos observar que antes en el apoyo era un valor de menos 1 y ahora en el valor de carga es un valor de 1. Igualmente, podemos observar en el archivo .dat cómo son estos valores de manera numérica, de tal forma que podemos observar que la, la carga aplicada en un elemento triangular de segundo orden se aplica en, los, en sus distintos nodos en unos valores de 1,6, 1,6 y 6,6, de tal forma que los nodos 1, 4 y 8, los cuales hemos visualizado previamente, que estaban en el lado izquierdo, tienen una carga de 1,6 sus lados exteriores y su lado interior tiene una carga cuatro veces superior. Esto es debido a la interpolación numérica para conseguir eh, una integración numérica de, del volumen, de tal forma que con esto se puede obtener el resultado, eh, el resultado exacto de una integración de segundo orden. Si el tipo de integración es de un orden superior, necesitaríamos un mayor número de elementos, como generalmente... Eh, si cargásemos con elementos gravitatorios, es decir, con el peso propio, el orden del, del, de la deformada esperable de salida sería de orden 5. Por ello, es necesario utilizar elementos de orden superior a 2. Sin embargo, es posible también utilizar múltiples elementos de orden 2, de tal forma que el error se disminuya. Generalmente, utilizando un número de elementos superior a 6, este error es bastante bajo. Sin embargo, si las necesidades de error van a ser inferiores a un 1% o a un 4%, es posible que se necesite la creación de órdenes de elementos de un orden mayor. Sin embargo, para usos ingenieriles, generalmente puede ser asumido un error de, de un 5%, pudiendo hacer un análisis estadístico de cómo esto se vería eh, en, en la elección de los distintos materiales y en, la, y en el distinto proceso de creación del elemento. También podemos ver que a pesar de que los elementos son cargados de manera 1, 1, 4, la distribución en las reacciones es distinta. Esto es debido a que los elementos o los objetos tienen distintas reacciones en su contorno que en su parte central. Generalmente, en las partes exteriores suelen tener una zona más rígida, de tal forma que éstas suelen hacer una cantidad de presión superior en, lo, en la zona exterior. Sin embargo, en la zona central, como existe un desplazamiento uniforme de todo el objeto que está bajo él, la carga suele ser más uniforme y suele ser un poco más baja. Sin embargo, como el tipo de elementos es de tipo de tres nodos o de segundo orden, este aún así, tiene una carga que es ligeramente... Eh, cuatro veces en la superior en la parte central, sin embargo eh, este valor que era cuatro veces en la carga se ha visto levemente disminuido, podemos calcular a qué valor se ha disminuido por ejemplo podemos hacer un cálculo en la calculadora, dividiendo 6,66 entre 1,66, observando que este obtiene un valor de 4, sin embargo el resultado de 6,22, si lo dividimos entre 1,88 podemos observar que su resultado no es tanto 4, sino que es más cercano a 3,33. En ocasiones también es posible que esto sea debido a que creamos coacciones en otros grados de libertad que no deberíamos coaccionar. Por ejemplo, si realizásemos la fuerza en el eje Z, es posible que no debiésemos coaccionar los ejes X e Y, salvo en un único nodo, de tal forma que el resultado sea más parecido al real. De coaccionar los ejes X, Y y Z, es posible que existan tensiones en estos ejes que hayamos creado por haber coaccionado estos nodos o por haber coaccionado todos los nodos. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de operar la geometría, ya que son dos tipos de análisis distintos. Sin embargo, generalmente se suele coaccionar uno de los nodos a todos los grados de libertad. Sin, sin embargo, en ocasiones es posible crear la hiperestaticidad del objeto, de tal forma que éste se estire como un chicle al coaccionar dos de sus lados. Podemos observar cómo son las reacciones en otro tipo de elementos. Para ello, podemos modificar la opción de que teníamos previamente, para observar otro tipo de elementos. Comentaremos unas líneas y descomentaremos otras. Anteriormente teníamos el elemento cps6, ahora probaremos el elemento cps8. Podemos guardar. En ocasiones necesitamos eliminar los cálculos realizados previamente, ya que de lo contrario es posible que estos sobrescriban los resultados previos, no mostrándose de manera correcta. Podemos hacer una prueba a ver cómo esto ocurre. Vamos ahora al archivo de resultado, y al recargar podemos observar que nos muestra los resultados del archivo corregido. Sin embargo, si vamos al postproceso en el archivo FRD, podemos ver que se superponen distintas soluciones. O bueno, en este, no sé. en este caso parece que está mostrando distintas, distintas soluciones. Podemos observar que ahora la carga es también de tipo eh, de integración de segundo orden, 1.14. Sin embargo, podemos ver que ahora los elementos son un poco más cercanos a su valor anterior. De tal forma que podemos volver a calcular cuál era su valor, anteriormente era 3,3, ahora la división entre 6.09 entre 1,95 da 3,12, un poco inferior, es decir, utilizar elementos hexaédricos o elementos, la diferencia entre elementos de un mallado triangular y de un mallado con elementos cuadrados puede ser visualizable, pudiendo llegar a ser este si en el caso de un elemento una diferencia... De un 6%. Por ello, el tipo de elementos puede afectar a la solución obtenida. Podemos modificar y ver cómo serían los, los distintos elementos de primer orden. Para ello, visualicemos cómo sería el elemento plano CPS4. Descomentando y comentando las líneas. De tal forma que ahora volvamos a hacer ejecución del archivo. im Y observemos los resultados. Podemos ver que ahora, tanto en las cargas como en las reacciones, son eh, igual los valores en, to en todos y cada uno de sus nodos. Podemos observar también cómo es el resultado visible en CGX. Ahora podemos observar que, como no hemos cerrado previamente la, la llamada a CGX, ahora podemos ver múltiples resultados en una misma visualización. Sin embargo, es posible que si el tipo de elemento no sea el mismo, tengamos un error en su visualización. Ahora probaremos qué es lo que ocurre con elementos tridimensionales. Para ello haremos uso del elemento de 20 nodos, o C3 de 20. Para ello debemos modificar más datos aparte de los datos anteriores, ya que ahora es un tipo de elemento distinto, siendo la sección el volumen 1 en lugar de la orden surface, aunque podríamos también haberlas denominado de la misma forma, poniéndoles un nombre como por ejemplo EOL. Podemos descomentar los datos y ejecutar a ver cómo se analizan. Podemos mirar primer, previamente cómo es el preprocesamiento, a ver si esto corresponde con los valores que queremos visualizar. Podemos ver los grupos que tenemos creados con la orden print se, Podemos ver que hemos creado más grupos de carga y apoyos nodales. Esto es debido a que visualizaremos cómo podemos poner manualmente las distintas cargas a cada uno de los nodos. Ahora visualizaremos... ¿Cuál es el grupo de carga y apoyo? Podemos visualizar cuál es la ubicación de sus puntos, viendo que es en la cara posterior y cuál es cada una de sus numeraciones. Igual podemos numerar la, la cara del apoyo, visualizando que esta tiene un es una cara la cual no habíamos determinado previamente. Ah, no, la otra cara era la cara superior, siendo esta la cara inferior. En ocasiones es un poco lioso o es posible desorientarse en la visualización, por ello es posible también girar otro poco el, el elemento, de tal forma que se obtenga una visualización más clara de cuál es la posición de los nodos, ya que en posición isométrica hay líneas que se superpondrían y quedarían quedarían confusas. Una vez visualizadas cuáles son las zonas de carga y apoyo y aceptada la geometría, podemos proceder a calcularla y visualizar cuáles son los resultados obtenidos. Podemos ver que la resultante de cargas, al igual que antes, como es una presión de unitaria a un área unitaria, es una carga total de 1, lo cual se puede ver que en el apoyo es de valor inverso al valor de la carga. Igualmente podemos ver que ahora los valores de la carga y de los apoyos son menos 3,33 en, en la carga y 8,33 en la carga. Eh, para otra serie de nodos. Los nodos cargados con 8,33 son 5, 6, 7 y 8, los cuales corresponden a los nodos exteriores. Los nodos con 15, 17, 20 y 19 son los, los nodos interiores. Podemos observar cuál es la relación entre ellos. También podemos observar que si mirásemos en la documentación de Calculix CCX, viésemos cómo se carga una placa. Podemos observar que la forma de cargarlo es un tercio de la carga total a cada uno de los nodos centrales, teniendo un valor negativo en cada uno de los nodos exteriores. Esto es posible que suene raro y que llame demasiado la atención. Por, sin embargo, es posible también cargar de manera igualitaria cada uno de los nodos, asumiendo que cometeremos un error. Sin embargo, si cargamos de esta manera los, los nodos, no cometeremos un error de cálculo, ya que el resultado por integración obtendrá el valor correcto con estos valores de cargas nodales. Sin embargo, el, realizar, eh, otro, o el disponer otra serie de valores obtendrá un error relativo, el cual será inferior si el número de nodos creados es mayor. Sin embargo, cargando los nodos de esta forma, es necesario crear una menor cantidad de elementos y una menor cantidad de nodos, por lo cual se obtendrá una solución más correcta o con un menor error numérico. Sin embargo, generalmente para labores ingenieriles se puede asumir un error de un 5% en los análisis o en la obtención de los resultados de los cálculos. Sin embargo, esto debe ser considerado posteriormente para otro tipo de análisis, los cuales pueden llegar a tener consideraciones económicas. Sin embargo, generalmente en algunos tipos de análisis, como por ejemplo de ingeniería o de cálculo de estructuras, los, eh, las tolerancias a los valores en ocasiones adquieren multiplicaciones de valores hasta de por tres, ya que en ocasiones es más difícil obtener tipos de materiales acordes a los datos que suministramos que obtener resultados que estén dentro de un 5% del el error, ya que es mayor el error que se que se comete a la hora de la elaboración de los distintos materiales en, su proceso, en el proceso de la elaboración de los distintos objetos. Podemos observar también igualmente que los, los valores de los, de los apoyos, en este caso también, son un poco más corregidos que en la situación original. Igualmente, podemos ver cuál es la reacción en otros ejes, como por ejemplo el eje X y el eje Y, teniendo alternos sus valores, los cuales estén más cercanos a los valores asumibles ya que los índices o exponentes de orden de 17, o 16 o 18 son variaciones numéricas, las cuales podrían ser considerados con cero. A partir de, un, de una, un, una diferencia de valor del exponente de 6, es posible, eh, generalmente, poder sustituir ese valor o ese número por cero, de tal forma que sea considerado como un error numérico y no un error de cálculo. Ya que los, las máquinas o los ordenadores utilizan operaciones de coma flotante en precisiones de 32 o de 64 bits eh, Spools generalmente puede utilizar precisión de 32 bits sin embargo eh, es también posible utilizar precisiones de 64 bits aunque esto necesitará el doble de memoria RAM en ocasiones el utilizar o el realizar múltiples operaciones eh, puede acarrear resultados de tal forma que si el número de operaciones a realizar es mayor de mil millones tengamos nueve órdenes de magnitud de errores que podemos haber ido acumulando de tal forma que un exponente con una variación de, de 9 puede ser visualizable en algunos tipos de programas por errores numéricos o por errores cometidos en, por el uso de programas informáticos. Podemos analizar cómo son más elementos, como por ejemplo el elemento de 15 nodos. También podemos visualizar previamente cómo es este elemento. Podemos visualizar que como no hemos cerrado previamente la visualización de cgx esta no se muestra correctamente, ya que la, tiene la carga de nodos de la primera carga inicial. Por ello, deberemos cerrar las ventanas de símbolo del sistema y de ventana de CGX, de tal forma que ahora obtendrá el último resultado FRD. Es posible también que en ocasiones el archivo FRD deba ser eliminado, de tal forma que no se añadan los resultados al final. Por ello, es necesario cerrar el visualizador. Podemos observar cómo se visualiza el cubo. Para ello, podemos observar los desplazamientos o las tensiones de tal forma que esto sea visualizable. También podremos cambiarle la orientación. De tal forma que podemos ver y animar cómo esto se deforma. Igualmente podemos ver los resultados o datos de, de salida. E Incluso podemos abrir un archivo FRD en el cual se muestre la información de, de los datos obtenidos con los nodos, los desplazamientos de los nodos en los ejes X y Z, las tensiones en las direcciones 1, 2 y 3, lo cual es una información que hay que analizar informáticamente, ya que es complicado visualizar estos datos. Sin embargo, es posible utilizar esto, este archivo para buscar algún tipo de dato. También es posible observar los errores, los cuales son errores relativos a, al elemento que estamos tratando. Podemos probar más elementos, como por ejemplo el elemento C3D15. Este es un elemento prismático el cual muestra el resultado eh, del elemento prismático de segundo orden, con 15 nodos. Podemos ejecutar el cálculo y visualizar el resultado, o los datos que nos devuelve. Podemos observar también cómo son los, las cargas en los, datos, en los nodos de segundo orden, siendo estos de un valor de 1,66 en los nodos de segundo orden y de 0 en los, o prácticamente 0 en los nodos de orden, eh, o sea, en los, en los nodos de los extremos en los elementos de orden 2 pudiendo tener el doble de valor de carga nodal al tener un nodo compartido podemos observar que las reacciones, en los apoyos es un valor un poco más suavizado esto es debido a que existe una carga un poco inferior en el nodo central, lo cual suaviza el resultado podemos observar también cómo son los elementos piramidales de segundo orden los C3 de 10. Estos son elementos muy versátiles, ya que es la forma de mallado es muy sencilla. Podemos ejecutar el programa y ver cómo también se cargan al igual que los elementos de prismáticos, de tal forma que los nodos de esquina no obtienen valor, únicamente obtienen un valor de carga los nodos centrales, según se puede visualizar en este archivo de resultado. Igualmente, los nodos compartidos o los nodos más compartidos obtienen una carga mayor. Podemos observar también cómo es la carga en los elementos de primer orden, como por ejemplo el elemento C3D8, el cual es un elemento hexahédrico. Este, al ser de primer orden, obtendrá unos valores de carga que en sus nodos es, de manera, es uniformemente repartido. Igualmente podemos ver que los resultados, al ser un único elemento, este reparte unitaria, eh, igualitariamente cada una de sus cargas. Podemos seguir analizando otros, otros elementos, como por ejemplo los elementos prismáticos de primer orden, o C3D6. Viendo que también reparten igualitariamente las cargas por sus nodos, siendo doble en los nodos compartidos, o en, en función del número de, de elementos que compartan ese nodo. Igualmente, los elementos prismáticos de, o tetraédricos de primer orden. También podemos realizar otro tipo de análisis diferente, como por ejemplo, podría ser pesar el elemento. Para ello, podemos descomentar o bueno, y, y mirar cómo esto sucede. Para ello, podemos, debemos cambiar cuál es la orden de carga, ya que esta debe ser su carga gravitatoria. Para ello, podemos descomentarla para ver cómo se, cómo se invoca. Tenemos la invocación del grupo de elementos, el cual será el volumen. El, la invocación del tipo de carga, la cual es de tipo gravedad. Posteriormente, podemos darle un valor a la gravedad, la cual es la aceleración en el eje Z. La, la aceleración en la Tierra son 9,8 cuadrado Podemos observar también que la estamos aplicando en el eje Z. Para ello, podemos desactivar las cargas que imponíamos de presión, de tal forma que únicamente actúe la carga de la gravedad. Así poder analizar el resultado. Aquí podemos observar el resultado. Podemos observar también que el resultado es, no es como esperábamos, ya que esperábamos un resultado de 1 en las reacciones de los apoyos. Sin embargo, el, el RF lo que significa es resultant force, no, no fuerzas de reacción, ya que como aplicamos también cargas en estos nodos, la resultante es la suma de las cargas que aplicamos más las cargas que aparecen consecuencia de la reacción de la coacción. De tal forma que como activamos una carga igualitariamente en todos los nodos de 1,25, esta se suma a la carga de reacción que obtienen los nodos de reacción. De tal forma que esta obtiene una resultante de 8,33. Esto generalmente no es tenido en cuenta en los análisis de la mayor parte de las estructuras. Sin embargo, esto siempre ocurre. De tal forma que debemos sumar el número de nodos por la cantidad de fuerza que realizamos en cada uno de los nodos para obtener la resultante o la carga que pasaría a la fuerza de reacción, ya que esta fuerza de total force no equivale a lo que es la fuerza total, ya que en ella no se incorpora la fuerza de peso que estamos aplicando en los propios nodos. Esto generalmente es despreciable, ya que la fuerza de los propios nodos es insignificante en comparación con el resto de la estructura. Sin embargo, al analizar un elemento único, Hemos visto que esto se puede ver y se puede observar y obtiene una, un valor de una cuantía bastante importante, del orden del 16%. Podríamos intentar aplicar también manualmente las cargas mediante la opción de, de, de, las, de, la, de las cargas como se veían en el manual, de tal forma que éstas obtengan un valor de 0,83 para los nodos de carga eh, laterales o exteriores, y un valor de 0,33 para los nodos de carga interiores, de tal forma que la suma de los cuatro nodos interiores sume un valor de 1,33, y al restarle los, la fuerza de los cuatro exteriores sea ese 0,33 que le deja el valor en 1. Podemos observar, a ver cómo es el resultado. Para ello utilizaremos el elemento de, de cubo de 20 nodos, el cual es el más útil o el más utilizado. Hemos cometido un error, ya que no pusimos aquí la invocación al CELOA, ya que este tipo de cargas nodales se invoca con la tarjeta CELOA en lugar de con la tarjeta DELOA, ya que estos son cargas concentradas y estas son cargas distribuidas. En este caso... Podemos ver que la suma de las fuerzas totales sí que coincide con las fuerzas que queríamos aplicar, ya que el número de nodos coincide con lo que queremos aplicar. Sin embargo, en este tipo de elementos necesitaremos cargar o calcular previamente cuál es la fuerza que queremos aplicar, de tal forma que generalmente sea más sencillo aplicarlo en función de la presión que queremos. Todo depende de los datos que tengamos de entrada. Si tenemos una carga la cual queremos repartir, es posible también utilizar otra orden, la cual es el asterisco de q Este tipo de forma de introducción de cargas también nos permitiría generar una carga la cual podría tener un sistema de repartición de manera igualitaria, sin embargo este tipo de cargas de manera eh, un, menos un doceavo un tercio es el, que, es el que se debe utilizar para cargar los elementos de 20 nodos, ya que es la, el tipo de carga de placa el, el, el tipo que menor error eh, comete también podemos observar cómo es el resultado ya que podemos visualizar los resultados con CGX podemos observar el dataset de tensiones, el cual generalmente nos muestra una información buscada con mayor asiduidad. Podemos observar también cómo son los, los bordes de los elementos y hacer zoom. Igualmente, podemos cambiar la orientación del elemento, pudiendo visualizarlo desde cualquier ángulo o hacer una orientación de, de forma directa, de tal forma que podemos también animar el resultado. Estas animaciones pueden ser distintas según el programa en qué entorno estemos utilizando. En Windows es posible que solamente se visualice eh, con los desplazamientos en gris. Sin embargo, en Linux es posible que se visualicen también otros tipos de, de datasets. Igualmente, en deformaciones plásticas es posible eh, visualizar los múltiples steps de manera animada, de tal forma que la visualización es más práctica. Igualmente, podemos realizar un corte a la estructura, de tal forma que podemos observar cómo esta es en mayor magnitud, ya que si no, la información de los nodos interiores puede ser en ocasiones valores que sean más importantes que los del contorno exterior. Sin embargo, en esta estructura podemos ver que es la zona superior la que mayor información nos da. También podemos utilizar otra versión más moderna de CGX. Veamos a ver si ahora sí que podemos observar la animación con las, las distintas visualizaciones. Podemos observar que se puede visualizar la animación, sin embargo, esta es muy lenta o en mi ordenador, ahora está sobrecargado de recursos. También podemos cambiar la velocidad o el tiempo con el que esto se realiza, de tal forma que los movimientos sean más rápidos. No obstante, la visualización de este vídeo está reducida a 6 frames por segundo. Otra forma de aplicación de cargas, aunque no es la recomendada, podría ser una que se nos ocurriese a nosotros. Por ejemplo, el no tener consideración de cómo se reparten las cargas y repartir igualitariamente la carga en todos los nodos. O, por ejemplo, cargar todos los nodos de manera que las cargas sean positivas. Como, por ejemplo, eh, cargando un cuarto los nodos centrales y un, y un, veinte, un veinteavo los nodos eh, laterales. De tal forma que se nos ocurriese hacer ese tipo de cargas. Podríamos analizar también qué tipo de resultados obtendríamos. De tal forma que viésemos cómo esto actúa. Podemos ver que hemos actuado eh, como cargando los nodos con un 20% en los nodos centrales de cada lateral o en un elemento de segundo orden, cargando únicamente en un 5% los nodos exteriores. Sin embargo, podemos ver que la resultante sí que es correcta. Sin embargo, podemos ver que la resultante en los nodos opuestos no coincide con los resultados anteriores, teniendo estos un error mayor que de haber cargado correctamente los nodos, ya que la, la disposición de la respuesta, la que me, el que menor error tendría, sería cargando correctamente los nodos, ya que el proceso de integración obtendría el valor correcto el cual, de no tener cargas de peso, coincide con su valor exacto, ya que para cargas puntuales, el valor de la carga y el valor de la integración es del mismo orden. Ya que si aplicásemos cargas, de, eh, cargas uniformemente repartidas, éstas tendrían un orden superior, de tal forma que eh, cometamos un error debido a la dimensionalidad. También podríamos utilizar elementos de un orden superior, de tal forma que se cometiesen una menor cantidad de errores. Sin embargo, este tipo de programas lo que utiliza es una discretización para disminuir el error, de tal forma que generalmente, si utilizamos más de 6 elementos por dimensión, el error es prácticamente insignificante, aunque generalmente siempre podemos asumir o deberíamos asumir que es posible que se cometa hasta un 4 o un 5% de error, ya que en función de qué tipo de elementos utilicemos, este error se puede observar numéricamente. Igualmente, pueden existir otro tipo de consideraciones, como por ejemplo la distinta geometría en los contornos de, la, de, de, las, de los objetos ya que en ocasiones no son completamente rectos. Estos, de ser circulares, obtienen un cambio de geometría que obtienen también cierta parte de error. Bueno, espero que hayan observado cómo el cargar correctamente los nodos puede mejorar y es la forma más correcta de cargar los, los, ele, los elementos mediante las cargas de presión, las cuales reparten de una manera más correcta las cargas a cada uno de los nodos, ya que en elementos de segundo orden no es la, el reparto igualitario el que se debe realizar. De, de las cargas eh, realizadas por, eh, por gravedad, también debemos observar cómo en ocasiones no debemos acceder a la fuerza total para obtener el resultado, ya que esto nos deberá además aportar la información de cuál es la carga aportada por cada uno de los nodos al peso de la estructura. Bueno, eso ha sido todo. Adiós.